Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Eh, aquí estamos nuevamente para eh, un video. Eh, hace mucho tiempo que tenía ganas de analizar algo que yo veía demasiado ilógico, que es el tema de la tarjeta de Omega Pro, eh, del OMP Bank. Eh, tenía preparado... Eh, un video comparando un, la eh, un video donde presentan esta tarjeta comparándola con una tarjeta real las modificaciones que hicieron en el logo porque sí en el logo de Mastercard hicieron modificaciones muy sutiles para que el ojo inexperto no se dé cuenta tenía preparado muchas cosas, pero resulta que hace poco me enviaron una información que yo dije si sí es cierto, no es necesario hacer tanta investigación. Porque si vas directamente a las redes sociales de MasterCard Latam, MasterCard Latinoamérica, puedes preguntarles directamente a ellos. Oye, ¿ustedes tienen una tarjeta con, o con Omega Pro, con OMP Bank? ¿Ustedes están trabajando con ellos? ¿Tienen eh, algún tipo de relación con ellos? Vean muchachos, era tan fácil como esto. Y en los comentarios muchas personas me ponen a mí en mis videos. Emanuel, pero es que usted cree que Mastercard se va a prestar para una estafa Ponzi. Emanuel, pero es que Mastercard no hace esas cosas. Pero es que Mastercard aquí y Mastercard allá. La tarjeta, para el que no la ha visto, es esta. Aquí es donde la están presentando Yo tenía el video que me habían pasado por WhatsApp Pero no lo encontré Entonces busqué un video donde apareciera Espero que no se moleste Ricardo Yague eh, Vamos a utilizar este video para que ustedes lo vean Para ustedes, aquí voy en directo desde la convención de Queremos mostrarles las nuevas tarjetas Debiton, Mastercard Que ya están listas desde nuestro banco de esa es una muestra de la solidez de nuestro banco. Hablando de la solidez del banco de Omega Pro. Eh, me gustaría que veamos. Una información que tengo yo por acá. Déjenme ver si la logro encontrar. En videos anteriores. Ustedes eh, en un video anterior pudieron observar que yo tengo eh, un documento que envían directamente eh, eh, sobre Omega Pro o OMP Money. Eh, sin embargo... Ese mismo documento lo tengo de eh, OMP Bank. Por si ustedes no lo han visto, es este documento de acá. Donde le preguntamos a la, a, directamente a la FCA si estaba regulado. Eh, entonces, eh, vea que aquí me, nos ponen que eh, OMP Omega Pro, OMP Money o, o, o OMP Bank. No están registrados ni regulados por la FCA. Véanse ese video porque no vamos a leer esto aquí. Sino que lo que vamos a ver aquí es algo muy importante. Yo dije, ¿para qué tanta investigación? ¿Para qué eh, eh, tanta cosa? Si es tan fácil como mandarle un mensaje a las redes sociales de, eh, de Mastercard Latinoamérica. Las oficiales, obviamente. Eh... Y preguntarle, oigan, ¿ustedes están eh, eh, trabajando con, con... Tienen tarjetas con Omega Pro? ¿Están trabajando con Omega Pro? ¿Tienen algún vínculo con Omega Pro? Eh, aquí está la respuesta, muchachos. Ya hicimos nosotros esa, esa, esa pregunta. Y vean lo que nos ponen acá. Eh, por favor, coméntanos los motivos del, de tu contacto con nosotros, que en breve te brindaremos una respuesta. Eh, aquí le ponemos información sobre la tarjeta OMP Money. Hola, qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Como te mencionamos anteriormente, Mastercard no tiene ninguna alianza o relación comercial con OMP Money o Omega Pro. Agradecemos tu confianza a través de este medio. Feliz semana. Muchachos, que díganme ustedes. ¿Qué veracidad tiene Omega Pro cuando salen este tipo de cosas? Cuando te das cuenta de que todo lo que dicen es mentira. No hay una cosa. Es más fácil encontrar ...todo lo que ellos están mintiendo... ...a encontrar algo que realmente... ...lo difícil es encontrar que te digan verdades... ...que te digan algo cierto... ...porque todo se basa en mentiras... ...la mentira la van modificando... ...hasta llegar al punto de que es insostenible... ...y como se dice acá la mierda sale a flote... ...muchachos, ese... Eh, ...si alguien que está aquí en Omega Pro... ...de verdad cree en estas patrañas cree en esto que les están diciendo de verdad que ya no hay manera ya eh, ya no tengo maneras de, de convencerlo eh, cartas diciendo eh, directamente de la fsa un correo diciendo que ellos no están regulados por la fsa ni omega pro ni o, ni el banco eh, diversas voy a cambiar esa cámara porque algo está pasando Diversas notificaciones de bancos advirtiendo la mentira que es esta tarjeta. Que esta tarjeta Mastercard ni siquiera eh, tiene relaciones comerciales con Omega, con Omega Pro. Entonces no existe tal tarjeta. O sea, es mentira tras mentira. Muchachos, lo que les quería enseñar era esa conversación que tuvimos... Eh, que le preguntamos a más cercar sobre la tarjeta de Omega Pro, la cual ellos en otras palabras nos dicen no existe. Eh, eso es todo muchachos. Un video súper rápido. Quería mostrarles eso. Pero... Eso es todo.